selfie... <risa> ah. ...vale... ...cuando creamos el bien... ...cuando creamos los mandamientos... ...no matarás... ...no robarás... ...no te acostarás con la vecina... ...no... ...mentirás... ...no volarás... ...etcétera, etcétera... ...estamos creando... ...justo en ese momento... ...su opuesto... ...el mal... ...de hecho el mal es... ...si hacemos cada una de estas cosas es el mal, ¿sí?, vale, por lo tanto estamos viendo que de la idea del bien nace el hecho del mal, porque el mal sí lo vamos a ejecutar físicamente, pero el, la idea del bien no, porque es una idea, una idea es un fantasma, no podemos lidiar con fantasmas, solo con hechos, y somos incapaces de mirar el hecho porque el bien nos dice no miremos el hecho. No pienses mal, no mi, sientas, no. Aléjate del mal. Pensamientos incluidos. ¿Cómo vas a mirar el hecho? ¿No perpetúa esto la rueda del samsara, la ignorancia y la esclavitud? Por lo tanto, conclusión. Las religiones monoteístas sobre todo son... Sectas arcónticas. Jesús es un arconte. Dios es un egregor. Es una idea común, nuestra. ¿Mm? Cuando oras, oración, cuando rezas y cuando pides, estás pidiendo a los arcontes. Cuando estás conectando con tu yo superior es lo mismo, estás conectando con los arcontes. Cuando pides fuera de ti, estás conectando con los Asuras. Vale, Asuras son los ángeles y los titanes, los ángeles y los demonios en el cristianismo. Son la luz y la oscuridad. Son el bien y el mal. Pero, según los Vedas, comen juntos. En la misma mesa, las mismas comidas viven juntos. Por lo tanto, tienen el mismo nivel de conciencia, Porque son los opuestos. ¿Cómo podemos ver esto más claramente? ¿Ok? El primer estadio evolutivo de la vida biológica biológica en este universo físico es me acerco al agua calentita y me alejo del agua helada porque me congela la mano. Y así entramos en un lenguaje binario de aceptar o rechazar las cosas que van entrando en mi experiencia. ¿Sí? Así es como estamos funcionando como los animales los animales se alejan de aquí y se acercan allí así que son el juego de los opuestos nosotros tenemos que crecer en conciencia y para ello tenemos que perdernos un poco en los extremos porque es sano un poco de extremos para comprender y soltar y luego venir al centro buscando el equilibrio porque la clave no es el bien que crea el mal, sino es el equilibrio. El equilibrio eh, no se busca en este universo paralelo en el que, donde viven los opuestos, sino que es dejando el mundo paralelo, es un universo paralelo pero separado del verdadero que creamos cuando eh, somos inconscientes, ¿no? que es donde estamos ahora. Y ahí sí están los opuestos y los enemigos. Entonces, eh, vamos a reencarnar, vamos a encarnar, vamos a regresar una y otra vez, porque no estamos creciendo en consciencia, no estamos haciendo lo que hemos venido a hacer aquí, que es evolucionar en consciencia. Porque la crisis, según los iluminados, y se ve claro, la crisis del hombre en este planeta es una crisis de conciencia. Es... <ríe> es una realidad que el hombre no puede ya más soportar. Vale. Mm... Claro... La gente que piensa que esta tierra es un, un planeta prisión, um, culpan a los arcontes porque consumen nuestro luz, nuestra energía. Sí, consumen nuestra energía, pero no, no son los causantes de este mundo ni de este universo inconsciente vienen en el paquete de este mundo inconsciente porque son el resultado de nuestra mente inconsciente creadora de este mundo oscuro de sombras de creencias ¿sí? entonces los asuras y los devas son los opuestos con el mismo nivel de conciencia y salir de ellos requiere comprender los opuestos perdernos en la guerra, perdernos en los extremos, perdernos en los estímulos, eh, eh, en lo que sea, para luego soltarlo completamente y, y crecer. Eso es un camino, el camino de la cruz, eso te seca y te come y te acabas muerto y casi no consigues mucho, la verdad. Uno no crece por medio de la voluntad, olvídate. Mejor comprende, comprende y comprende, suelta por comprensión y comprende que es el universo dual, creado por la, por la inconsciencia, ¿vale? Estas mentes con sombras. Eh, aquí vemos claramente que entonces, pues, eh, Jehová, Jehová Satanás, pues son lo mismo. Y nosotros no podemos crecer mientras permanezcamos en el mundo binario de los opuestos. El budismo, creo que no sé si lo he mencionado ya. El budismo, la visión del budismo con respecto a los, Beda, a, a los eh, Devas y Asuras es que estos están sujetos a la rueda del Samsara. Para mí estos dos son los que representan estas dos los supuestos, pero los supuestos no es más que una clasificación mental que hacemos nosotros y que luego tratamos al universo de esa manera categorizada, pero también tratamos así a las personas, cuando las categorizamos mentalmente las tratamos de esa manera también y por lo tanto esto es lo que hay que comprender, y hay que comprenderlo muy bien y muy, nítida, la, muy nítidamente para soltarlo, entonces crecemos. Y no regresamos más aquí ¿Sí? Vale, pues entonces Lo dejo aquí Y... Un besazo